Que chita la skin en esta wey, a ver, a ver, a ver Es como la skin de octane eh. Si, sí, yo, yo pensé que era boté, pero no no lo. Tiene la revista. Vamos vale. sí. Bonita Bangalore es Ah, y no se nota no. que es su... Y se nota que el, su nombre lo dice Ah, de verdad no ver, puede ver. Si, sí, es su favorita ellos van a venir a agarrar materiales. ¿O no? están sí, en el otro lado. Necesito escudos. No, no están aquí, están ahí cerca. se de los han tocado? ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo ¿Te ¿Te puedo aquí? ¿Dónde? una bala, está una bala, ayuda el blowhound está una bala ayuda, te una bala, yo estoy recargando con la paz palo me están dando recargando, objetivo derribado uno menos ¡Ah! me golpeó, wey es que me dejaron sobrito wey, si lo hemos tumbado blowhound hubiera otro recargando. Estaba contigo, pero no sabía quién enfocarme. No, no. pues... Me está castigando y la van a dar a pelear, Ah, no, se está curando. <risa> <risa> ¡Qué <risa> tío, tío. Ah, ya, uno amende. amenaza. Habitada. Todo suyo. Aquí hay una amenaza. Bueno, muy bueno. armado de leyenda como la papa loco muy bueno la van y la ves que feo loco porque tampoco van hablas español ah tiene la religión por eso si sí estoy diciendo Yo siempre punto a, a los materiales Porque la gente viene con los materiales Pero este equipo es bien medio. raro ¡Has uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has otro! ¡Uno menos! ¡Bueno! ¡Ay! ¿Se como el otro? ¿Está lo que está atorando! ¡Pulse Buen, buen, buenísimo, jefe Uy bueno Para, para, para Fue mucha reventada esa, ¿no? Fue un, fue un, no pelea, fue un Creadores Yo estaba practicando mientras usted estaba jugando, ahí ¿Sí? ¿Te mandaron? En WhatsApp mi nueva adquisición, cabrón. Después mm, de, ¿De esta partida. Ay, no. ¿Eh? Ahí vale? está lo que hay de Usted, ese está con una Rampe se vi cargar. tiró, wey. Me ah, a equipo. equipo. Y la van a uno, tiró a uno, wey. Ay, Dios. No. Ahí les va uno, wey, que Ahí les va, ¿Sú ¿Sú va? Te Ahí te va otro, ahí está otro. Este, este pollo, chico. Lindo mm. perro, este pollo. <risa> Muy buena. Este pollo, perro. Pollito. Muy bueno, la grabé la partida. Mañana la suba. De mi. <risa> este es mi Facebook. What the fuck? <sighs>